Muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias lo primero, a vosotros por la, por la asistencia, por animaros a, a este seminario y por supuesto, me la gracias a, a Estefanía Orger, que viene a acompañarnos hoy para hablarnos de algo que yo creo que es fundamental y sobre todo en minutos iniciales en ¿no? el desarrollo de cualquier negocio: ¿no? el, el cómo integrar esos dos mundos hoy que en un futuro parece ser que van a estar ¿no? con ese famoso metaverso que ya nos ha Zuckerberg y que hoy en día todavía es complicado de, de entender, ¿no? Y de saber cómo al final, pues conectar desde el minuto uno que tenemos contacto con él en entornos presenciales hasta ese momento en el que intenta, eh, pues, caminar, ¿no? Por el lado digital y el acompañamiento que, lógicamente cualquier materia tiene que hacer, ¿no? Después, eh, o de esto y de muchas otras cosas, y sobre todo yo creo que de la parte práctica, de cómo aterrizar ese, esa versión teórica, ¿no? De, de la omnicanalidad. En, en marcas pues es lo que nos bueno, va a venir a contar en, en estos momentos pues, Estefanía. ¿no? Varios casos prácticos en los que vamos a ver cómo de, de manera eh, práctica cómo, cómo hacerlo, ¿no? cómo llevarlo a la realidad. Y entiendo que son casos de éxito, los ¿no? que al final funcionó. Hay, gente, hay que también vivir de, de, de esos momentos éticos. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia. No te robo muchos más minutos. Te doy vía que te presentes y nos cuente qué has hecho hasta, hasta el momento. Y nada, a tu casa, cuando quieras, aquí estamos. Gracias, gracias. Bueno, básicamente, esta soy yo, esta es Anía Borberg, soy venezolana, me gusta la playa, tengo un perro estoy casada, mi chico y yo tenemos dos años juntos. Es formalmente químico y lo que me se me o menos ahora era la química cómplica. Luego la vida me llevó a procter en Campbell y trabajé para Compers, posteriormente trabajé para Disney y llevé toda la parte de princesas y cars. Y ahora estoy en este lugar llamado WPP, que es la segunda, el segundo grupo publicitario más grande del mundo, donde trabajamos marcas como la Red Bull, Nestlé, Real, Lutistra, Microsoft, y también proyectos que he participado desde que estoy aquí. Mi proyecto más querido eh, fue cuando fui marketing manager para una empresa en Venezuela que se llama Pastas Capri, y desarrollamos todo lo que fue la identidad de marca y todo lo que fue, no por portfolio de la innovación de la compañía. Fuera de eso soy motara y vengo a hablarles de cómo se integran todas las cosas en un solo sitio. No es mi canalidad Y aunque suena nuevo, se está hablando de esto desde el 2013, hace mucho tiempo, ¿no? Ya había estudios donde decían que se tenía que tratar de que los usuarios recibieran una experiencia integrada, donde la marca pudiera hablar de una forma coherente en todos lados. El primer estudio... Te decía, estar presente con distintas plataformas la empresa consigue generar mayor reconocimiento de marcas. Se pensaba exclusivamente como un mecanismo de reportación de marca ¿verdad? de algorithms. Y se le propone en un principio IB, que es uno de los pioneros junto con los marketplaces, en trabajar esto. Ah, no, se le ha dado el video pero en el 2018 ya es para más masivos y marcas como Maserati en Alemania lo trabajaron con nosotros aquí mostramos un caso de la casa en que yo participé <tose> but with just the 22 showrooms compared to 1,700 and without the German class marketing budget, it's difficult to change the German's mind. So, we object our target group online. When looking out the A6 BMW 5 Series on a CEC class test drive, the audience was met with an unavoidable offer to drive the Italian car to a BMW 5 Mercedes-Benz or Audi to test drive right the German car. Over a period of just two weeks, the Germans experienced the Ferrari sound of the Ghibli engine, its motorsport steering, a luxury Italian leather interior. Utilizing the new beta version of Google AdWords, Maserati was able to pinpoint potential customers more accurately than ever. Their acceleration generated massive awareness, multiplying test drive registrations and increasing sales, proving to journalists that sometimes an emotional choice can far outweigh the demonstration. Y esto que a veces sale como algo muy sencillo, va, vamos a poner un anuncio que salga bien posicionado a nivel de ser para que prolongamos algo cuando alguien busque algo más. En aquel momento todavía era y sobre todo para una marca de coches italianos normal. No venga la redundancia que son como son los animales con sus productos. Entonces, lo que tratamos no era simplemente posicionar un anuncio por ser. Lo que hicimos aquí fue decirte, yo no te cobro para que tú puedas percibir la experiencia del coche. Yo te llevo una landing donde puedes disfrutar Cómo es conducir el coche online. Yo te llevo a que lo vivas desde que ni siquiera lo tienes que, que comprar. Y empezamos a hablar de lo que es la canalidad para Maserati y a lanzarla de una forma muy, vamos a darle un golpe a la mesa a los alemanes y demostrarles cómo metemos en conversión con un satélite que no salió ni tan mal, porque los alemanes no lo estaban invirtiendo ahí, porque no lo necesitaban. Nadie estaba compitiendo con ellos, ellos tenían su mercado. Estos son los primeros pasos de la canalidad fuerte, agresiva, que vemos hoy en día de muchas marcas, muchas españolas, a, a 2021. Tipos de estrategia. Por hacer un barrido de cómo veníamos a dónde vamos, ¿vale? Entonces, eh, creo que que no ahora, no lo veis muy bien, pero lo que tenemos aquí es el single channel, que era básicamente promociones. La gente va a un canal, y entonces en ese canal lo que hace es enfrentarse a las promociones frente al lineal o frente al escaparate y comprar. Luego tenemos todo lo que es el approach Gracias. Luego tenemos todo lo que es el approach multicanal. Antes se pensaba que si yo escuchaba un anuncio en la radio, iba a comprar en la tienda Y si veía un anuncio en, en internet, iba a comprar en el marketplace o en la página online. Si veía un anuncio en la tele, y la tele me dirigía a un sitio, yo iba a ir a ese sitio y me iba a consultar otros canales. Y entonces lo que ocurría es que antes, cuando no todo el mundo tenía tanto acceso a la movilidad, había gente que era más resistente a lo digital, no te fiabas de la calidad de la información que encontrabas, preferías ir referido por un amigo, sí que era cierto. Entonces lo que ocurría a nivel de empresa es que teníamos organizaciones comerciales muy posterizadas, teníamos un equipo comercial que se encargaba del marketing de tiendas propias y de la comercialización en tiendas propias. Luego teníamos otra que se encargaba específicamente de todo lo que iba a ser la expansión digital. Y todavía hay modelos de empresas así. Luego teníamos otra que se trataba de distribuidores. Y cada uno tenía un totalmente diferenciado, los equipos de ventas estaban integrados, las estrategias de comunicación eran diferentes y eran su pequeña empresa en cada uno. Y eso no está mal. Hay modelos de negocios que necesitan eso, pero eso es lo que es una estrategia básicamente multicanal. Y ahora todos están migrando, o muchas de ellas están migrando a lo que es estrategia multicanal, que es básicamente decir que no importa mucho de dónde venga el dinero. Lo importante es que alcancemos al consumidor y que lo fidelicemos para que nos siga comprando. Más allá de si nos compra en la tienda propia o si nos compra en, en online, lo importante es que nos compre. Este approach lo que hace es centralizar el comportamiento del consumidor para entender dónde está navegando, qué es lo que está haciendo y a partir de ahí diseñar una estrategia. Totalmente diferente a cuando yo estoy haciendo una estrategia pensada en dónde quiero distribuir mis marcas, que es en el poco multicanal. Y a lo que está evolucionando, básicamente, el, el, el comercio unificado es lo que está haciendo Usara hoy en día, que le llaman de las mejores de mi canalidad, el, el comercio unificado. El comercio unificado, básicamente, es cuando ya intento inclusive, todos los objetivos de la empresa en torno al consumidor que estoy targetando. De momento, estamos aquí. El grueso de las compañías hoy en día están, o en estrategias multicanales, o en estrategias omnicanales. Muchos transicionando, no sabiendo cómo ejecutar. La idea de la, de, del seminario de hoy es que tengáis la idea básica. Mañana os ponen el reto, como jefes de marketing y jefes de marketing digital, de tener que montar la estrategia omnicanal y de digitalización de vuestra marca y que sepáis por dónde tenéis que empezar. Multicanalidad es, como os decía, es llegar a todos los clientes a través de diferentes medios. Y cosas que sepamos que nuestra casa tiene una estrategia multicanal. Les invito a que lo cuestionéis en este momento. Cada canal tiene un objetivo independiente de los otros canales. Las promociones y productos y comunicación son diferenciadas. No tenemos el mismo mix de productos, no tenemos las mismas promociones, no tenemos las mismas estrategias. Cada canal tiene un tipo de consumidor asociado con barreras y maices diferenciados. Es decir, yo targeteo. En mis retails, en los pueblos de Palencia, también tengo a una persona. Estoy buscando una persona que es totalmente diferenciada a la que voy a coger en el e-commerce y vive en Madrid. Vale, se entiende que tengas una estrategia multicanal porque son tan diferenciados tus clientes que no puedes hablarles a todos de la misma manera. Puedes buscar coherencia, pero entonces diferencia. No, son todos unificados. Tenemos que ir a mi canalidad. porque nos crean un ecosistema de canales con una comunicación e interacción coherente y sin fisuras. La estrategia poner el foco en la conversión del cliente y en el desempeño del canal. Es decir, yo lo que busco son ventas. Yo busco unidades vendidas. Vengan por donde vengan. Obviamente, como SEO, lo que voy a presionar a todos los canales para que vendan más, pero de forma integrada. La comunicación es tuerente y simultánea. Lo que consigues online, lo consigues offline. Tu mix de productos es el mismo en todos lados. Pueden haber diferencias para que puedas hacer los canales competitivos. Sí, un poco de promoción, un poco de precio para activarlo. Y ahí es donde está la magia de desarrollar una, eh, una estrategia mi canal no aceptada. Y la marca tiene targets generales, que esto es lo básico. Si mi consumidor es el mismo en todos lados, unificar las estrategias y tratar de aglutinarlos de modo que pueda ir y venir al canal que quiera, y podáis cogerlo en cualquiera de ellos. ¿Cuándo? Nuestros clientes usan canales digitales offline de forma indiscriminada lo utilizan como fuente de información, lo utilizan como fuente de prueba, lo utilizan como fuente, como, como lugar de compra. Tenéis que ir a mi canalidad. Tenemos el mismo mix de productos en todos lados, no hay una diferencia. Deberíais ir a mi canal. Vuestros objetivos son por SkyU. Es decir, yo lo que quiero vender son unidades de producto. No estoy tratando de empujar que se venda más en una región que otra o que mi fuerza de ventas B2B venda más que otra. Tengo que ir a mi canalidad. Me quiero competir uno a uno con otros players omnicanales, por ejemplo Amazon. Tengo que pensar en estrategias omnicanales. Buscamos expandir la experiencia del cliente más allá del canal principal de comercialización. Entonces, me tengo que aprender estrategias omnicanales, ¿vale? ¿Cómo empezamos a hacer esto? El punto de partida es hacernos ciertas preguntas sobre nuestro negocio. Y yo empiezo siempre por la parte comercial: ¿dónde quiero vender? ¿Qué capacidad de distribución tengo? Porque es muy chulo decir, voy a hacerlo en mi canal. Sí, sí, yo voy a integrar todas las marcas, integrar toda la comunicación. ¿so ¿Puedo llegar al cliente final? Si yo soy una empresa, un fabricante de comida, de alimentos, que vengo a través de Mercadona, Carrefour, yo tengo capacidad de llevar mi producto a la casa de las personas. Tengo capacidad de ser un directo consumer. ¿Cómo distribuiría? Si mi producto es refrigerado, ¿cómo lo hago llegar al canal tradicional y me salgo de, la gran, de las grandes superficies? Es decir, analizar fríamente mis capacidades de distribución, que normalmente toda la parte que cae en el suministro suele ser la primera piedra de tranca para ser realmente en mi canal. ¿Cuántos consumidores no estoy alcanzando? ¿Por qué? Porque las marcas a veces piensan que hay que unificar la comunicación, ahora me no encuentro con esto interpiente, ¿no? Hay que modificar la comunicación. Es que somos incoherentes, hacemos campañas por aquí, por allá dicen cosas diferentes. A ver, ¿pero qué es lo que estás vendiendo? Pero, ¿cuál es tu propuesta de valor? Pero, ¿por qué la gente te va a comprar? Si tú te cuestionas todo eso, y todo eso está ok, y haces los estudios, y todo eso está ok, entonces, planteate que tienes un problema de ejecución. Pero primero vamos a ver tu producto, tu marca, tu promesa, tu ética, y entonces ahí decimos, vale, que te una estrategia comercial, que quizás no es la mejor. ¿Cuánto puedo crecer con mis productos actuales? Y esto, en la universidad, en Venezuela, decíamos un ¿no? un par cuadre. No eso no se hace. ¿Cuánto que crecer? Hay que estimar. Del tamaño del mercado real, estimando el consumo per cápita, si se tiene, porque se tiene alimentos, o entendiendo cuáles son... Uh, Espera un momento, mientras cerramos la sesión. Se muere. Bueno. Entendiendo un poco cuál es el... Por ejemplo, el consumo per cápita, en el caso de alimentos, como os decía, o por ejemplo... El público objetivo que sabemos es que puede tener interés en nuestro producto. Y si no lo sabemos, porque es un B2B, es un producto que es más complicado, que nos cuesta estimar, hacemos un pequeño estudio de mercado, entre 2.000, 3.000 personas, eh, para determinar eh, uso. ¿Cuántas veces al año o cuántas veces al mes, dependiendo de la, natural, la naturaleza del producto, se usa? Y así determina el volumen, de, la demanda que hay. Y a partir de eso dice: Vale, entonces si, yo, si hay una demanda de 3 millones y yo vendo 1000, quiere decir que mi share es tanto y puedo alcanzar todo esto en teoría potencialmente. Luego analizas tus capacidades y a partir de tus capacidades dices: Bueno, yo realmente podría alcanzar de esos 3 millones, puedo alcanzar a 500.000. mil. ¡Wow! Ese es mi mercado, mi potencial. Y mientras tanto, seguimos con Pablo bueno, cuando estas cosas pasan. Okay. Vale, hemos llegado. Ahí, el 11. Genial, gracias. Vale. ¿Cuál es el nivel de coordinación que tengo entre el área online y el área offline? Entre todos los departamentos en general. Pero si tiene una alza una, de manufactura, también tengo que entender el nivel de coordinación que tiene eh, la parte de logística, distribución y demand planning ¿Qué capacidad tengo de llegar directo a las casas de las personas y hacer un discusión? Y finalmente, ¿qué barreras internas tengo que operativizar? Y esto es lo clave. Cuando yo estoy, yo vengo toda la vida trabajando de una manera, y le vamos a de pronto a la empresa, es que hay que digitalizarlo. la empresa te dice, sí, sí, hay que digitalizarme. Y tengo una bandera gigantesca y luego no lo saben hacer. Porque hay hábitos internos que no saben romper. Y entonces lo que tenemos es que analizar todos esos eh, interlocutores claves dentro de la compañía, que tienen que ser nuestros aliados Realmente para romper las barreras y operativizar lograr una verdadera eh, coherencia unicanal de nuestra marca. La unicanalidad se enseña a partir de los hábitos de nuestro tal. No de nuestra marca, no de lo que vendemos, no de nuestra propuesta de valor, no, no. De lo que piensa la persona que nos va a comprar. Si entendemos lo que piensa, sabemos a dónde llegamos. ¿Cómo entendemos al target? En general hay tres tipos de fuentes de datos, que estoy segura que lo habéis visto durante el máster, que, que habéis visto la parte de research y entendimiento de los datos. Hay datos internos. Tenemos retail traffic data, porque tenemos muchos retailers que, que han invertido en beacons, que tienen datos de tráfico, además tenéis las datas de transacciones, hay gente que puede estar midiendo cuánto está entrando a la tienda, o sea, tenemos todos los datos de retail. Pero luego, cuando te online, tenéis Google Analytics y todos los datos como tal del tráfico de vuestra página web. Luego tenéis toda la parte de Social Media y Commerce Analytics, que es todo lo que os da las diferentes social media de cómo están interactuando con vuestra, con vuestra marca y por dónde, en qué canales y para qué la están utilizando. Las loyalty card transactions, que son cuando os den una tarjeta tensa que os están traqueando. O sea, la tarjeta de fidelización, más allá de para dar los premios bonos y cosas así, es para conocer más. Eso por un lado es muy bueno, porque quiere decir que la marca se está preocupando por las personas, pero por el otro, os están monitorizando para entendernos, y que a partir del Big Data realmente puedan ser precisos en su comunicación y en sus ofertas. Las APPs, que al final son una cosa que tiene activada la generalización y pide permisos normalmente, y nos va a tener traqueados por todos lados, y el Innistar Observation, que es una técnica bastante vieja, pero que sigue funcionando, que es que ponemos unas dependientes en la tienda a ver qué está pasando, en también mystery Shopper, y vemos los diferentes comportamientos que frente de los niños Lo que tenemos herramientas es que pagamos. La fuente de datos, en mi experiencia, con las que más trabajo y las más confiables, vamos a tener el Global Web Index, que nos va a dar en general una visión de trimestral de todos los touch points que están utilizando los targets en cómo los tenemos todo lo que es la data de Nielsen, que en general es data que se busca de todo el... el en general es el retail grande, las grandes superficies, pero también el comercio tradicional. Y World cantar panel, cantar panel tiene paneles de consumidores gigantescos que tienen que cada vez que hacen la compra, meten su ticket con todo lo que compran, cuánto les costó, cuántas unidades, etcétera. Y reciben premios por eso. Y a partir de ahí vosotros podéis entender todos los hábitos de consumo. Cuando no sabéis cuál es el consumo potencial de vuestro producto, Vais a cantar y se lo preguntáis. El Data Logics, que al final es una forma también de conocer mapas de touch más precisos desde un plan más de medios, cuando tenéis una agencia de medios importante que tiene herramientas que puede dar estos datos, es una manera de obtenerla. Y Escristo también nos puede dar mapas de touch points y de, de soportes donde tenéis que interactuar. Y luego podéis siempre hacer estudios específicos para nuestra marca. Por ejemplo, el Partic purchase que son Todas las cosas que la persona hace cuando va a comprar, desde el momento que dice, hombre, quiero unos doritos Y entonces empieza, y los busca, y mira aquí, mira allá, y se lo compra. Todos esos pasos los tenéis. El Life Patch, que al final no es más que eh, un día en la vida de la persona desde el punto de vista de los touch points, todas las cosas con las que interactúa diariamente, que es lo que les permite optimizar, optimizar todo el advertising. A Day in the Life of, que es lo que tenéis aquí, que es más de hábitos. Si realmente, cuando queremos tener una comunicación muy relevante, tenemos que entender los hábitos de las personas a las que nos dirigimos. Entonces, el, el día de la vida de ese puede hacer desde una vista más cualitativa, una perspectiva muy cuantitativa, donde medimos lo que son las personas que se levantan hasta que se acuestan un día a la semana mundial un diario, y entonces podemos construir todo lo que hacen e imaginarnos dónde tenemos que impactar para ser relevantes y no ser pesados. Y finalmente, bueno, que todos conocéis, que el social listening. Con pues el social podemos utilizarlas también para aprender de qué están hablando y qué cosas son relevantes para ellos. Y con todos esos datos, que siempre recomiendo tener al menos dos de estos tipos para que podáis contrastar, vale, porque si vuestro negocio tiene un sesgo de ejecución, y solo tenéis la data de negocio, sois ciegos de lo que pasa en el entorno. Pero si solo tenéis la data del entorno, sois ciegos de lo que pasa aquí. Y si no tenéis data vuestra, porque es un emprendimiento, os interesa mucho la data de la herramienta porque es agnóstica. Al final son, data, son metodologías como muy asépticas que os van a dar información bastante pura. El Customer Journey. ¿Cómo vinculamos todo esto al Customer Journey? Hace rato les decía a vuestras compañeras que el Customer Journey tiene que ser, junto con la Customer Experience, el eje de toda la unicanalidad. El problema es que, a veces, no lo utilizamos correctamente. Por ejemplo, este lo conseguí en internet. Y entonces, te muestran los diferentes pasos que todos conocemos, ¿no? La parte de hours, después la parte de interés, luego una parte más de consideración, compra, y después lo fidelizamos, ¿no? entonces empiezan a, a subir y a bajar lo, los tachos. Y yo pregunto, ¿Por qué el tachos está abajo y la tienda está arriba? ¿Cuál es la lógica? Que seguro la había. Pero cuando, cuando hacemos un customer viewer, realmente tenemos que pensar qué está diciendo. No es simplemente maquetarlo con esa estructura, sino que tiene que tener un sentido claro. Por ejemplo, esto fue lo que hicimos ahora en agosto para un cliente, y lo que está es una línea de tiempo donde pasamos por las mismas fases desde que la gente se está enterando del producto hasta que nos admiten hacer la visita y hacer un B2B. Y todas las interacciones que tiene hasta el punto aquí donde ya nos decían que sí tenía el producto en el periodo de y convertían, que esto no lo podemos ver al final del journey, pero al final la las es: estas son todas las interacciones que nosotros hacíamos como marca y estas son todas las cosas que hacía el cliente en el producto. Entonces, nuestro exponente suben y baja con una lógica, y entonces tú sí si le puedes sacar chicha a, a la curva en el tiempo, porque entonces ya sabes cómo se está comportando, ¿vale? Es una recomendación cuando lo usemos, y cuando lo uséis a lo largo de vuestra vida. Si veis simplemente una primera que sube y que baja, eso no está bien. Tiene que tener sentido. Todo en marketing, todo en comercio, que la gente diga, eso no se tiene que estudiar, eso es muy fácil. No. Esto es una ciencia aplicada. Esto tiene matemáticas aplicadas, esto tiene una lógica aplicada. Todo tiene que tener sentido, especialmente, porque estos son negocios. Y a partir de aquí os invito a que debemos hablar de lluvias, que está bastante en moda y hablamos de patrones de interacción con las categorías y más. Porque para crear una experiencia en mi canal, realmente lo que tenemos que hacer es entender cómo la gente interactúa, ¿me La persona en el medio. Nos lanzamos a una de sociología y psicología. La forma en que interactúa está condicionada por el momento y el mindset. Una vez, cuando yo empecé en esto, me decían, no, es que un consumidor puede ser muchos consumidores al mismo tiempo que sí, que el nivel de filosofía es tan grande, pero es verdad. O sea, dependiendo de lo que estemos comprando, cambiamos el mood. Dependiendo de la fecha, aunque estemos comprando lo mismo, cambiamos el mood. No es lo mismo cuando estás comprando ropa en un momento determinado, cuando estás comprando ropa en Black Friday, que tienes la adrenalina como 3.000, que te llegas al hotel y ves a 600 personas quitando las, las cosas así, tú dices, pero ¿qué estás regalando? Que te entran las ganas de comprar simplemente por el estímulo visual que estás viendo. Entonces... Entender esos matices son lo que nos va a permitir diseñar una experiencia acertada. ¿Qué elementos tiene que tener la estrategia digital cuando la crees? Claves. El momento. Se refiere a la situación que está pasando. Por ejemplo, aquí era búsqueda de información. ¿Qué está haciendo la persona? Está tratando de enterarse de cómo el producto. Está tratando de entender cuáles son las condiciones. Está preguntándole a partes. Vale. Entonces, ¿qué tiene? Está curioso. Vale. Esa es la emoción. ¿En qué etapa estás? En una etapa de interés. Vale, porque algo le dijiste que mm, quiere enterarse un poco más de qué va. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ofrecer información clara sobre el producto y sobre el incentivo que vamos a dar y dónde lo puedes comprar y a dónde que tiene que ir. Y si alguno de vosotros está en agencia, os, tenés que, os acordaréis cuando alguien, algún cliente dice: Que se dé algo en tu Action más, que diga: compra ya. Claro, te está diciendo compra ya porque tú tienes que decir a la gente que vaya a algún sitio. Porque está buscando información. ¿Vale? Y luego, los touch points. En general, aquí, este era un, un mapa de experiencia, de complejo, porque había tres targets. Tres targets muy diferenciados. Pero qué es lo que ocurre: que estos targets son generales. Entonces, teníamos, por ejemplo, aquí, Google Search ah, para todo el mundo, Google Maps Opiniones para todo el mundo, el website para todo el mundo, el exterior de la para todo el mundo. Pero luego teníamos los específicos. Habían unos que eran más por foros, que iban a ir más a la OCU para saber si habían complaints. Habían otros que iban a ir directamente a los comparadores. Y había otros que eran más offline y off iban a ir directamente a Fulvio. Lo cierto es que a veces algunos no tratan de discriminar entre unidos, pero a veces sí. Y esta es la clave cuando la hagas. Entonces repasamos: momento, emoción, etapa, tareas y tal. Y así construimos un mapa de experiencia. Así empieza mañana vuestra estrategia en mi canal. Porque aquí no estáis pensando en dónde queréis vender más. Estáis pensando en, hasta en las tiendas y ¿sí? hasta en el e-commerce como un touch point, un punto de contacto que está por aquí en varios de ellos, puntos de servicio, y simplemente lo dirigís de uno al otro, de lo analog, indiscriminadamente, porque está centrada en la persona. Es una producto totalmente diferente a multinacional. La clave la comunicación en mi canal. Entonces, ahora nosotros, como estamos en marketing, en marketing digital, tenemos que ser piezas. Que el este rollo es una pieza de comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Vale, lo clave es que tengamos nuestro key visual, nuestra pieza fundamental, muy atomizada. Es decir, que sepamos qué elementos tenemos que cambiar y quitar dependiendo del sitio donde lo estamos poniendo y del momento en ese mapa de experiencia que queramos trabajar. Entonces, aquí podéis ver cómo simplemente teníamos una especie de equilibrio que va cambiando el claim, dependiendo de dónde lo esté poniendo, o si voy, estoy en un momento, pongo la foto de una persona o pongo la foto de otra, o pongo un producto y pongo el otro. Y esto era para un retail, que tenía que generar una experiencia en mi canal, tanto en el home como en modelos. ¿Vale? Con un CAD adecuado, una herramienta de automatización, ¿vale? El Content Automation Tool. Los Content Automation Tool lo que nos va a permitir es masificar esto de una forma mucho más organizada y profesionalizada, ¿vale? Y para la humanización de los espacios digitales, que facilita la experiencia de usuarios con las e activos a nivel digital. Bueno. ¿Tengo que play? ¿Ok? However, I finished brick and mortar grocery chain giants, the service and selection have stayed the same for decades. S group is Finland's biggest grocery store chain, their crown jewel, Alepa, takes pride in being the official corner store of local communities. So to change the status quo, Alepa started a drastic customization of their brick and mortar to reflect the lifestyles and flavor palettes of their surrounding communities. We launched Alibaba Block Wishes as a hyper local integrated digital initiative and a logistics and production line product turnaround. With the help of a chatbot, customers could request their favorite products be added on the shelves of their local Alibaba. After introducing Alibaba Block Wishes to the locals, the selection in each neighborhood started to change rapidly. Block Wishes became an instant hit. In a time of retail revolution, the previously pre-installed store chain managed to evolve into a network of forms customized local shops with unique selections. producto local quiero que me hagan, requiere que producto quiero que tenga para que en dos días yo vaya a recogerlo. Y yo destino el la tienda y personalizo mi tienda de barrio a mi manera. Soy en digital y estoy en los planes. Y tiene una experiencia 360. Esto es la magnitud de hoy en día. Esto es humanizarlo. Caramba. O sea, un bot que te habla al punto de inteligencia artificial es tal, que te entiende y puede personalizar los geniales a tu Ahora, el ecosistema de mi canal, si queremos hacer eso, hay que empezar un poco en la operación. Entonces, en general, ¿cómo va esto? Nosotros tenemos que tener el bloque del ecosistema de canal en la integración IT. Tenemos que tener un sitio, estoy hablando muy por encima para no querer ser el mismo, pero tenemos que tener un sitio donde todos el datos. Data de usuario, data de manufacturación, de hardware planner, todo lo que se centraliza en el departamento de IT sólido, que es capaz de manejar la información bidireccional. Lo que se queda ahí se pierde. Entonces, ¿cómo ocurre generalmente esto? Yo identifico mi consumidor y lo traje. Y a partir de ahí, mando y recibo información a la gente de comunicación, que tiene que hacer comunicaciones en, en CRM, en marketing, en web, pensada a los diferentes tipos o al tipo de consumidor que yo esté tracuando. Esta identificación del usuario se va a alimentar de toda la data de los diferentes canales comerciales, ya el SRP, el retail, el website, que lo tenga, o si estoy en un B2B2C, mis distribuidores y mis mayoristas. Y a, a partir de ahí, toda esa información que ya tenemos el consumidor se la damos a nuestra a, a base de, de IT. Y IT a su vez optimiza y vuelve a nutrir nuestras aplicaciones, vuelve a nutrir a, nuestros, a nuestro retail, a nuestro website para mejorar la experiencia. En paralelo, va pasando toda la manufactura. Que te, le va diciendo al sistema cómo se está generando el stock, cómo, cómo se está optimizando el stock, qué es lo que está ocurriendo, para que podamos hacer eh, comunicaciones a todos los que Y va ocurriendo todo lo que es el demanda stock planning, que se nutre de toda esta información. Porque yo tengo que analizar mi demanda para poder distribuir, a medida que mi consumidor pide, ¿vale? Por eso... Si realmente queremos ser omnicanales, más allá de la comunicación, como se debe ser hoy en día en el siglo 2021, XXI, 2021, tenemos que trascender la comunicación. Necesitamos que toda la empresa esté en Mañana, cuando iniciéis vuestro proyecto omnicanalidad, pensáis quiénes son las personas clave que tenéis que tener a vuestro lado para iniciarlo. La clave es determinar cuál es el área de oportunidad más relevante: es el precio, es la comunicación, es las características del canal y empezar por eso. Y a partir de aquí, vamos con casos. El primero va a ser más teórico y el segundo va a ser más interactivo, ¿vale? Ubicación Worldwide. El objetivo, Sara que integrar todos los canales de compra. Los usuarios están acostumbrados a una experiencia de compra multicanal. Es decir, veían cosas online y compraban online. Veían cosas offline y compraban online. ¿Vale? Oportunidad, vamos a desarrollar mecanismos que permitan integrar las tiendas dentro del ecosistema online. Yo os pregunto, ¿qué pensáis de Sara? ¿Cómo es vuestra experiencia en Sara en general? Pero 10 no donde una es muy mala y 10 es muy buena. Como ¿Vosotros? 7, sí, 8. Sí, ¿En el Zoom? ¿Vuestra experiencia? 7, 8. Estas son las cosas que Sara está haciendo. Y pasan por desapercibidas, pero son importantes para la mitad la vida. Lo más grande que en mi opinión se ha hecho es la unificación de stock. Porque se dice muy fácil, pero no lo es. ¿Cómo funcionan? Los que trabajan en empresas de retail deben saber que todas las tiendas tienen un stock de reposición para cuando las cosas se ¿eh? Pero ese stock es como una propiedad de la tienda. Es decir, yo lo repongo en base a la demanda propia de la tienda, pero no está en ningún otro sitio. Y entonces lo que hacían antes las empresas es que decían, bueno, yo tengo un gran almacén donde yo tengo productos y si tú quieres recogerlo en mi tienda de paso yo te lo mando del almacén para allá. Así funcionaba. Y llegó Sam y dijo, no, no, yo soy más guay que eso. Como yo tengo stock, mucho stock en las tiendas, yo voy a digitalizar mi stock para que cuando tú compras tú no compras de mis empresas de tú compras el stock de la tienda. Y eso es para nosotros es una cosa muy normal, ¿verdad? Vemos en qué tienda hay stock y nos vamos a esa pero a nivel de sistemas, lo que implica eso es muchísimo. QR de usuario. ¿Saben los de un DNI? Básicamente, tenemos un QR que cuando mostramos a todos los pedidos que tienen andando, dónde está y si le ha llegado, y las devoluciones que se están procesando. Y aquí le que no es cualquier clic, Es que tú puedes estar, paseas, vemos gente en la piel y dice, Yo quiero la chaqueta que está en precio de la compra, te das una vuelta, te mi un helado, regresas y a tiempo te llega. No tienes que hacer nada. La FCA está haciendo lo mismo. Lo probé el fin de semana. Porque además, vas, está apretado de gente, y ordenas en la app, y después te, acercas, te sacas, te saltas toda la fila, y dices, yo hice un pedido, y te lo entregan, y ahí 100.000 mil personas en la fila. ¿Por qué? Porque han unificado la operación offline con la operación online. Eso es mucho. ¿Vale? Entonces, cuando pensé que lo, la, la experiencia de esa 78 porque se cae la página, y porque empieza esto... Pensad pues en todo lo que hay detrás. Lo que implica la unificación de, de los stocks para los canales de sal. Y esta es la divertida de todos. Me gusta la comida chatarra si no lo habéis notado. Es libre. Esto pasa en México. King quiere aumentar sus ventas en delivery. Pero la marca no está posicionada por sus capacidades de delivery. Oportunidad. Hay que desarrollar, y aquí tenéis trabajo, porque os voy a poner a la que penséis, una idea creativa que permita explotar las capacidades de DIN en los diferentes restaurantes. Tenemos que lograr que la gente vea Burger King en México, con las características de México que podemos estar más o menos familiarizadas, como el sitio donde me puede llevar las cosas a donde yo esté. El reto es que la distribución no se va a hacer desde las almacenes centrales, sino como está haciendo Sara, desde el sitio me lleva las cosas a, a, a donde yo lo pido. A partir de esto, tenéis. Dos minutos para pensar ideas que pudieran solucionar y escribirlas en el chat o decirlo. Vale, empezamos. Ideas que solucionen y que pongan a Burger King como la empresa de delivery en México. ¿Sí? Si ya vais teniendo cosas, os podéis ir diciendo. Bueno, yo tengo un caso eh, práctico, más o menos, eh, yo soy de Quito. Y, y he visto que marcas así como Burger King, han hecho alianzas con cadenas de entrega a domicilio y, y hay una promoción especial. Entonces, en este caso, es como que Burger King como tiene grandes promociones. Eh, muchas veces eh, incrementa su demanda de esos productos. Me parece que era UberX, que eh, con UberX hicimos una alianza, entonces con eso tenía un gran descuento y así vuelve el ir como hacer traer un poco de su mercado. Genial, buscamos un partner que nos ayude a llegar a la gente. Sí, claro, esto tiene un costo, me imagino, pero, pero creo que claro, el costo-beneficio, el beneficio sigue siendo un poco más grande. Todavía no entramos en esa guerra, lo primero es que sale la idea, ya luego vemos cómo ah, la politizamos una central de pedidos porque como cliente no puedo que saber dónde tengo el Google más cercano, y esa central de pedidos no se sé, cargastrará a la IP el Google más cercano que es la aparte de, de la parte de la oficina y derivas a los clientes allá o derivas no, la, la orden para que lleguen yo no tengo que saber exactamente de dónde me viene como cliente, yo creo que me llegue ¿cuál? Vale. Bueno. que es la parte de esta DIT que centraliza justo Literal. ¿Por aquí? ¿En el Zoom? ¡Vamos, chicos! Podría también alusión. Estamos en una idea de libre, pero también podría cambiar a los que están haciendo las competencias la localización. Si yo estoy en McDonald's, pero yo quiero que me impacte a mí por de ¿también te va a interesar? Tratar de robar a los que se están dirigiendo, que ven el, el, el trazado de movimiento y ofrecerle una promoción adicional que no veía proponer efectivamente una promoción. Pudiera ser también la parte de a lo mejor incluir algunos productos que solamente eh, los encuentras en la página online y no eh, en, la, en, en físico. ¿no? Si vas al restaurante no lo encuentras, pero a lo mejor el online si es el, el único canal en el que lo venden. Damos una oferta exclusiva para que la gente coja relevancia del canal. Guay. Bueno, ¿Son tan mujeres? Sí, nos dicen. Eh, una asociación estratégica con una empresa de delivery. Otra… Una asociación estratégica no. con una empresa de delivery. Sí, como no comparto. Sí. sí. Luego, eh, por ejemplo, en Colombia, Dominas Pixa se posiciona muy fuertemente en delivery, ejecutando una estrategia donde si no se entregaba en 30 minutos el pedido, salía gratis. Muy buena. También. Otra respuesta… Cada cliente que compre directamente en el restaurante tenga un ticket de beneficio para el delivery en la próxima compra. Muy bueno, también. Y también tenemos tener cocinas destinadas solo a domicilio. Tener disponible la opción de pedido en todas las plataformas de domicilio. Qué bien. Habéis dicho cosas súper importantes. Cocina ciega, la base del modelo de Descubrir, por ejemplo. ¿Qué es la cocina ciega? Los partners, cuando no tenemos, al principio se decía, podemos llegar a las casa de la gente, no la no podemos, me hago con un partner que sí puedo. ¿Vale? Luego, el doble ticket, por favor, el que te, trabaja en retail, el doble ticket funciona, es la cosa más antigua del mundo, pero funciona. Tú le das un ticket a la gente, con un descuento para algo, y lo va a guardar, porque es el punto de contacto, igual que que trabaja en servicio es la factura, ¿Vale? El tema de programática, perseguir a los usuarios y localizarlos, y tener una parte de IT que controle todo eso, lo tenéis. Y las promos. Si yo quiero darle relevancia a mi canal digital, que es una promo, que es una persona en la mesa, como la de los 60 minutos, que tener un estilo específico, le doy relevancia. ¿Qué hizo Burgett? A ver escuché esto, The traffic jam walkers. We used real-time data to detect our potential buyers in a traffic jam to offer them a walk and deliver on the moon. Our media was 100% dynamic, promoting our service only in high-congestion zones. By leveraging traffic and drivers' real-time data, we adjusted our billboards, location, and content. The messages displayed information about the remaining time in traffic to order and personalized updates about deliveries and products also blaze banner and push notifications invited drivers to get a walk as soon as they entered our delivery zones people were able to use voice commands to place the order and avoid tickets finally using the latest google maps apis our app pinpointed vehicle location and speed In order to deliver for the first time ever to a driver on the moon the deliveries zones changed following the traffic lock making our service available when a gridlock was identified always within a three kilometer radius from the restaurants In just one week, we increased delivery orders by 63 percent And our daily app downloads increased 44 times, becoming the number one fast food app, surpassing McDonald's, Domino's, and Starbucks in Mexico. Coming soon: Los Angeles, San Paulo, and Shanghai. The traffic jam. One. Enjoy the traffic jam. <laughs> Andando, andando, y desde el empezó, en el pasado, antes de la pandemia. es modelo especial en México y lo van a... desarrollar. Efectivamente. Y la idea, igual, nació ahí. o...? Nació o, allí. ¿o Fue pues, Fernando, el director de marketing general de Burger King. Su meta era aumentar al 70% de las ventas, quería que fuera de delivery, y en, en México no está procesando así la conversación. No se no sí, sí, no. más. Y digo, bueno, mi idea fue desarrollada en New York y así dieron el en la cual. Y con esto, muchas gracias. Espero que haya sido vuestro interés y que habéis tenido ya idea de cómo ejecutar la estrategia en mi canal. gracias por tenerme aquí. Espero veros pronto. ¿Preguntas? ¿Por chat? puede buenas preguntas. Sí. Eh, eh, dentro de estas estrategias, eh, ¿qué tan factible o recomendable sería, eh, claro, para una, una, un servicio nuevo, mantener el logo pero cambiar los colores del logo? ¿Es recomendable o se debe mandar siempre como una carta? Yo entiendo que por el proyecto, por supuesto, con los colores, ellos no necesitan mayor cambios, pero en una marca. Para este tipo de estrategias diferentes es muy recomendable cambiar, no de logo, pero sí de colores o de frases para ciertos targets o materiales. A ver, es una buena pregunta y es de diseño. Básicamente lo que tienes que pensar es, tu estrategia como marca se centra en que te reconozcan por tu imagen o que te reconozcan por tu producto. Porque hay dos enfoques. Yo quiero que una marca muy reconocida, que el, el gráfico sea como muy, que me llame la atención. O no, yo lo que tengo es un producto muy emblemático que tiene una marca que quiero que suene, pero que ni imagino a la gente este producto. Si es la segunda, eres más libre de jugar con colores y con cosas, porque lo que quieres es más libre de utilizar combinaciones que exalten el producto. Pero si es la marca, si tienes unos colores muy icónicos, como el amarillo y el rojo de McDonald's, el amarillo y el rojo de McDonald's te lo van a ver por donde sea, porque es el amarillo y el rojo de McDonald's. ¿Sabes? Entonces, depende de cuál sea tu estrategia eh, desde, desde el punto de vista de McDonald's. Por lo que me estás diciendo, si estás empezando y nadie te reconoce, yo te preguntaría ¿qué es lo que es más fuerte? ¿Vas a hacer mucha inversión en comunicación o es que tienes un producto muy bueno? Si tienes un producto muy bueno, yo te recomendaría que trates de que te recuerden por tu producto. Y por, gradualmente, a medida que tengas más dinero, que recuerden tu marca. Eso te va a dar más capacidad de jugar sin violar demasiado el logo, por favor. Pero de esa sería la manera más sana empezando. Sí, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Nos preguntan, ¿qué tan viable es eh, hacer este tipo de estrategias en un B2B o en un B2C? Absolutamente viable. El B2B, de hecho el ejemplo de Customer Journey que habíamos visto, es precisamente para, para un B2B, y un B2B mucho un es de los distribuidores. Eh, es lo que hay que entender, obviamente ya no hablamos de un consumidor, sino que hablamos de la empresa en sí misma y de la persona que te contrata en la empresa le hace el CEO o el jefe de compra o quien sea tu interlocutor en la empresa, la idea es que eh, pienses todos los test y les hagas un mapa de experiencia, ¿vale? Y en el B2C, o en el B2C, pues es básicamente lo que hemos visto arriba, que es ver la experiencia cuando van a nuestras tiendas, ¿vale? Con nuestros e-commerce. ¿Alguna otra? ¿Vosotros? Eh, ahorita, bueno, ya con todos los cambios que habido tres sí, y ya. Uh... Todo, por ejemplo sobre todo tar, las tiendas de índice ya existe un cambio más hacia lo que haya cerrado varias tiendas porque ellos están enfocando ya mucho en lo online o todavía está un poco parejo esa parte entre lo online y lo offline está, parejo. Es está muy manera. parejo sabes por qué porque al final siempre vas a querer ir a ver las tiendas y, y tienes varias cosas. Primero, la, y hay mucha gente que se ver y tocar las cosas. Y eso en digital, puedes llegar a algo muy parecido, pero nunca vas a poder sustituir lo otro. Vas a poder coger a los usuarios que se adapten a ese ecosistema, pero no, no a los que son más del otro. Y hay muchos, no es nada más la gente más mayor. Y luego, las tiendas tienen un factor que es como las están usando ahorita muchas marcas, que son mejor que la tele. Son los puntos donde hay más tráfico, donde la gente más se ve, donde logras tenerlos aglutinados, castigos. Entonces, tampoco te los vas a eliminar todos. Probablemente sí que veamos alguna reducción en algunas cosas, pero no va a ser tan masivo como esperamos. Y hablo de tema índice. Si yo estuviera hablando hoy de la banca, te diría que en la banca es diferente, porque la banca viene de una estrategia de los últimos 15, 20 años de... Masificación y capitalización por todos lados, donde querían llegar a cada rincón de España porque no se planteaban la banca digital, por las renuencias que hay inclusive en la zona más despoblada de España al sistema digital. Entonces, ellos ahora que vieron que la digitalización de la banca inclusive está penetrando a estas zonas, están tirando de zona, para atrás porque ya sí que no lo necesitan. Y entonces, eh, eh, pero porque ellos pasaron como del extremo de tener demasiadas y ahora están llegando como a un punto de equilibrio, ¿no? En Sara, quizás sean algunas, pero no veo yo que sea una gran cosa, okay. va a ver ese efectivismo. Algunos, algunos, bueno, ahorita por el tiempo entiendo ya no hay más ejemplos, pero algunos que nos pudieras compartir como para verlos después, en el individual analizarlos. ¿Tienes alguna otra? Mira, yo te, aquí, me parece muy, muy bueno de ver el caso de que ser, como... Estaban totalmente muertos al lado de Burger King y cómo están evolucionando bastante. Es, es, es muy importante. Y luego lo que están haciendo desde, una, desde lo que puede ser una marca, por ejemplo, del Gólez. Todo lo que está haciendo el grupo de Ajeo con sus marcas. Ellos no, pueden, o sea, ellos no tienen su propio e-commerce porque no pueden hacerlo, porque venden como venden. Pero están digitalizando, por ejemplo, la experiencia de todos los bares para formarlos a nivel digital están digitalizando la experiencia con macro y a la vez están permitiendo que desde Macro tengan otras cosas, o sea, están creando ecosistema unicanal, con los canales que tienen y que pueden tener, bastante interesante o sea, investiga sobre todo lo que está haciendo Viajero como compañía a nivel de distribución y cómo ha, ha, ha utilizado este tecnología unicanal porque es muy bueno Ok Muchas gracias Hablando sobre la digitalización ¿Crees que existe la posibilidad de que la realidad virtual sustituya las tiendas físicas? No, básicamente porque es comportamiento humano. Habrá gente que se adecuará perfectamente para algunas cosas ahí y habrá gente que no. Es sí. decir, yo me puedo comprar una camisa online, no tengo que verla, nada más con la foto me no puedo imaginar la textura, pero quizás no me puedo comprar los zapatos online y tengo que ir a probármelo hasta que sepa bien cuál es mi talla, de ese modelo ese corte, y quizás el segundo, el segundo par si lo compro Entonces necesitas el Ahí también lo que he visto que las, eh, las tiendas de, de textil últimamente están haciendo es, puedes comprar y ya dan cierto tiempo para que lo regreses, te lo pruebes, lo regresas, e inclusive te dicen, bueno, es sin, sin costo, si pasa cierto tiempo ya ahora tienes que pagar o inclusive si lo devuelves en la tienda, todavía es gratis, pero si es con envío, obviamente por eso. Qué bueno, que le iba a decir a ella justo lo que tú decías, que yo soy parte de ese pequeño equipo. O sea, yo cosas quizás muy simples, las cosas que digo en internet, pero generalmente me gusta ir a la tienda, sentir las cosas, tocarla, ver si esta o aquella está esta. Entonces soy parte de ese pequeño equilibrio y la razón por la cual comercio, el comercio, entre eso nunca se va a terminar. Yo ¿sí? una cosa importante que, que dijiste antes de las marcas, que nos Y ahora, para mantener la tienda física abierta, no es importante los resultados de la tienda física sino lo que aporta la tienda a las ventas online también. ¿Cuál pues el pecado de influencia? A la venta online, ¿no? Pues todo. Vamos sobre el rojo, ¿no? O sea, busco offline, compro online, y al revés. ¿Cuál es el pecado de influencia que la tienda física? todo el volumen de ventas en la mano. Aunque la tienda en sí sea deficitaria. ¿no? Efectivamente. Es, es que esa es la clave. Eh, ahora, la, la ventaja de la digitalización, en vez de dañar el comercio tradicional, por el contrario, lo que vas a profesionalizar a los dependientes y a la gente que trabaja en el comercio. Y os doy un ejemplo en banca, lo que está pasando, y con esto corto es, Quieren que... Los, ellos no están simplemente que van a echar a todo el mundo, ¿no? ellos tienen unas reducciones, por lo que decía, que se si ponen de producción, si se de oficinas, pero los que se quedan, ahora quieren que el negocio, yo no voy a hacer el cajero que va a estar ahí recibiendo efectivo y no va a hacer nada. Ahora quiero que llames, que generes crédito, que generes negocio, que te un asesor. Y lo mismo va a pasar con los dependientes. Porque ya cada vez seremos más automáticos nosotros, los autónomos, podemos comprar por la RT. Lo que vamos a tener son asesores que te digan, esta cosa te queda mejor. Que no quisiera que no sabes que te digan, es que pantalón te va bien, este zapatos te quedan mejor. Porque los dependientes no les da la vida. Cuando esto esté más automatizado, tendremos ese tipo de servicios. Y la experiencia en vienda será inclusive mejor. Esto es medio más te pasó cuando te tome de mal a sacar. Me demano cuando sea, llega a España empieza a y se y pues está la parte online. ¿Qué que Se veía online, o sea, las ofertas que había en online no las había en Y había ahí un problema. Había un problema. Tal no. cual, efectivamente. Pues si tenemos preguntas, estamos. Pero, muchas gracias. Muchas gracias. <risa>